Y yo estaba con el esposo mío sentada en el parquecito en la entrada de las flores. Y inmediatamente llegó esa jipeta y se desmontó. Y fueron encima de él y le dijo, ¿por qué me, me, me quieren llevar? Y él le, di, le dijo, no, venga, ya hablamos. Dije, no, revisenme aquí que yo no vendo droga Y le dice, no, allá hablamos. Y, y fosejeando y fosejeando que lo esposaron. Y inmediatamente le poseían, le caían a golpe, le estaban maltratándolo mucho. Así lo manifestó Etiel Mendoza al denunciar, que fue agredida por agentes de la Dirección del Control de Drogas, momento en que su esposo era arrestado, hecho ocurrido en el sector Las Flores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ah, yo veo que lo están maltratando, yo voy para arriba de ellos y le digo que no le den, que no vende droga. Y me dice, como que no me metiera, entonces yo le digo, le agarro la puerta de la guagua para que no se lo lleven. Agarra así, el policía me empuja, yo vuelvo y le agarro la, la vuelvo y le la, la, la guagua, la sala. Y cuando me, me hace así, me empuja, me saca la pistola y cree que yo me voy a mandar, yo me quedo igualita. Y vuelve y vuelvo yo para arriba, vuelve y me empuja y yo caí sentada. ...y ahí inmediatamente ellos arrancaron... ...me dice que estás embarazada... ...sí, tengo cinco meses... ...considera abuso de poder las acciones de los agentes... ...pues asegura a su esposo no vende drogas... ...que tienen que hacer algo... ...porque eso no puede seguir sucediendo con los infelices... ...ellos saben dónde tienen su gente... ...ellos saben dónde están sus puntos de droga... ...entonces quienes pagan todo son los infelices... ¿Eh? ...para ellos tapar su falta... Ellos buscan lo que no tienen que ver con nada. Donde tienen que ir, en el lugar donde tienen que ir, no van. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.